Ellos me están acusando, yo estaba comiendo mango y, y me acusan de un robo de, de, que atracó un haitiano. ¿Cuándo fue eso? Eso fue ayer. Supuestamente tú le machacado. ¿sí? No, yo no tenía colina, a mí no me apresaron nada encima. Nada. Ellos están claros de eso. ¿Y apresaron ayer? A mí me apresaron en los cacaíitos, venía de los hermanos míos, de los piantines. ¿Usted conocía a haitiano? ¿Tenía una Yo nunca he conocido a ese haitiano. Ellos eh, no hay, eh, no hay, hay un chamaco que estaba con él.